Palmera Latania Lontaroides. La palma Latán Roja Latania Lontaroides es una especie de plantas con flores pertenecientes a la familia Arecaceae, originaria de Reunión. Se la considera en peligro de extinción por la pérdida de hábitat. Es una planta dioica donde las flores masculinas y femeninas crecen por separado. Alcanza hasta los 12 metros de altura, las hojas se extienden después del estipete tronco en forma de abanico de color gris y de color rojo-verde durante los primeros años de su vida, así como los peciolos. Los bordes de la lámina y venas principales están finamente dentados. El fruto tiene 4 a 5 centímetros de diámetro globoso o subgloboso subiendo espermo es comestible pero muy suave. Distribución inévitas, se encuentra en la naturaleza en la costa sur de la isla entre Slytherinland y San Felipe en los alcantarillados y los barrancos costeros. Está amenazada por la agricultura y el desarrollo de las infraestructuras humanas. Usos. Puede servir como planta ornamental y se comercializa internacionalmente. Nombres populares. Latania borbónica, Latania Comer, Sony, Latania rubra, Latania roja, familia, Palma CAE, Origen, Isla Reunión y las Mascareñas. Generalidades: Es una bellísima palmera con un tronco solitario, suele ser hinchada en la base, ideal para hacerla destacar como ejemplar solitario en zonas cálidas y libres de heladas de la costa. En macetones decorando patios y terrazas abrigadas, y como la planta interior en lugares muy iluminados. ¿Qué? Características: palmera de hojas, piezas y grandes, costa palmadas en abanico las cuales de jóvenes son rojizas, especialmente en sus peciolos y en los nervios, imágenes de sus segmentos. Es de crecimiento fácil y es poco exigente. Frutos, frutos simétricos globosos de color marrón brillante y unos 5 centímetros de diámetro. Tamaño planta adulta, puede alcanzar hasta 15 metros de altura. Iluminación, prefiere estar a pleno sol desde joven. Resiste los aires marinos y el pleno sol incluso desde joven. Temperatura, no soporta heladas, prospera en zonas cálidas. Suelo, prefiere suelos profundos y bien drenados. Riego, riegos abundantes, sobre todo en verano. Abonado, abonar según el calendario. Todas, quitar las ramas secas y deterioradas.